a Kevin Díaz seguidamente María José Restrepo nos interpretará la canción La Montera seguidamente nuestro último participante en la categoría infantil finalista es Mayra Sofía Ena. Buenas tardes. Que la noche es la tierra de mi vereda, más clara que la mañana es el agua.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 Te dejo the cuerpo a mi tierra. La the para the joy, Muchísimas gracias. Gracias María José y pues la montera. Nuestra última participante o finalista en la categoría infantil es Mayra Sofía Henao. Ella nos interpretará la canción Demasiado Tarde. Y seguiríamos con la categoría juvenil.